Hola, bienvenido a lo que es esta masterclass de los cuatro pilares para monetizar Photoshop. Antes de entrar en lleno a esta clase, quiero mostrarte una corta reflexión que se relaciona de forma indirecta con la clase, así que la comparto y vamos a ver en qué consiste. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti, y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba... Y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento, cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas, y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los, Los cobardes lo hacen, hacen y tú, tú no lo eres. eres. Tú eres mejor, hijo. Excelente, excelente. Siempre me gusta mostrar esta reflexión antes de la clase y damos inicio ya precisamente a esta clase que te va a permitir vivir de Photoshop. Los cuatro pilares para monetizar Photoshop y vivir del programa. Cuando hablamos de monetizar Photoshop, pues siempre surge esta pregunta. ¿Será posible? Y bueno, quiero compartir esta evidencia para ir entrando en calor. Mira, te quiero mostrar algo. No sé si hay... Bueno, ahí lo ven. Mira, ven. Enfócame ahora ver para que yo lo vea. Ahí, ahí, ahí, míralo ahí. Y bueno, te comento que estos son los ingresos que van de mes, reflejados a través de la plataforma Holma, únicamente usando Photoshop. Photoshop. Pero no solo me quiero detener en mi vida, sino también en mostrarte el resultado de otros participantes. Quiero que mire cada uno eh, de estas cuentas de las redes sociales para que pueda hacer posteriormente tus consultas. La fábrica de chilerías de Glory Corporal, Pela Detalles de Rachel, demográfico de de Mola, J.C. Personalizado de Smilna Jiménez. al igual que yo, ellos también están monetizando con sus conocimientos adquiridos de Photoshop. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Porque gran parte de los usuarios que manejan el programa no monetizan de forma recurrente o no generan ingresos pasivos a través de la Internet? Hay varias cuestiones. Vamos a ver. La primera es que hay demasiada información sobre Photoshop, pero hay poca información vinculada con que tú aprendas Photoshop. Tutoriales, eh, algunos tips, recursos y demás, y no pasa nada, porque Photoshop es un programa orientado para eso. Pero hay algo más que solo tutoriales. Piensas que a veces usar Photoshop es un tanto complejo, que hay que tener ciertos conocimientos avanzados, y que muchas veces personas optan por usar Canvas en vez de Photoshop. También no hay un proceso de tutoría. Muchas veces nos lanzamos a aprender el programa y nos sentimos solos, con dudas y lagunas, todo eso. Si sientes identificado con eso, pues créame que te entiendo perfectamente y te digo que no es tu culpa. Lo que pasa es que cuando nosotros no lanzamos a aprender Photoshop, pues nos quedamos con la parte técnica. Adquirimos un certificado, en este caso de Adobe Certificado Experto, pero nos quedamos ahí. Y esto de descubrir cómo monetizar el Photoshop es un camino que se lleva tiempo, en verdad. Muchas veces ven el éxito de mi proyecto y que te he mostrado evidencia de lo que hago, pero muchas veces solo vemos la punta del iceberg. No ven el sacrificio que yo he tenido, la perseverancia, todo ese rollo. Es decir que tú, al igual que yo, puedes hacerlo Solo debes de tomar esto en cuenta y ya con eso puedes monetizar como yo lo estoy haciendo. Solo imagínate que al igual que yo, tú puedas ser un, un referente en lo que te gusta y lo que te apasiona. Al igual que yo, tú puedas generar ingresos de forma constante y recurrente únicamente usando Photoshop. Y por último y no menos importante, que tú puedas darle identidad a tu proyecto online. Y bueno, ahora quiero que conozca un poquito sobre mi historia. Mira, yo no soy de que alguien súper lotado, súper especial. Yo simplemente, um, vamos a compartir pantalla, soy un padre de familia, eh, felizmente casado. En verdad, durante muchos años me enfocaba a dar clases, tanto de informática a niños, pequeños, así como también de diseño gráfico y Photoshop en mi país. Pero... Eh, tomé una decisión de dejar mi trabajo para emprender, para enfocarme en mi propio proyecto, que era un proyecto orientado a lo que es la fotografía escolar. Y la decisión, aunque un tanto difícil, valió la pena, ¿verdad? Porque pude, por así decirlo, triplicar mis ingresos y obviamente enfocarme a mi proyecto, que es la parte más divertida de todo esto, de tú lanzarte o enfocarte en un proyecto personal. Y pues aquí te comparto evidencia de lo que yo hacía. Pero ya ustedes conocen la historia de hace dos años como la pandemia arruinó muchos negocios incluyendo el mío porque obviamente las escuelas y colegios estaban cerrados y pues ya ni siquiera podía dar clases um, donde obviamente yo las daba y pues estaba trabado. Y en este contexto tenía dos opciones pues sentarme a esperar que todo cambie mientras tanto iba a ver Netflix o jugar videojuegos porque también soy un gamer pero con una familia yo no podía darme ese lujo, tenía que volver a emprender. Y en estos momentos difíciles que muchas veces pues causan dudas e incertidumbre, pues nace mi proyecto de fotoaprendizaje, que se convirtió en una plataforma online donde su foco era añadir información, añadir contenido de valor en las áreas de diseño gráfico, fotografía y obviamente el mejor programa de todos los tiempos. Y fíjate lo que provoqué con eso, ayudar a miles de personas que a través de mi plataforma, pues, encontraban contenido y recursos gratuitos. Y pues, te comento que no hay mayor satisfacción de tú poder ayudar a otro desinteresadamente. Y todo esto nació en plena pandemia. Y bueno, ya vamos a comenzar con la clase. Ahora sí, ya. Yo te voy a guiar. Pero antes, mira, te quiero compartir algunas recomendaciones. La primera recomendación es, es que tome apuntes, lo que se escribe se olvida menos y trata de enfocarte en esta hora y media aproximadamente que vas a tener junto conmigo para que puedas descubrir estos cuatro pilares y que le puedas sacar el mayor provecho posible a la clase. Así que evita toda distracción y toma apuntes. También te recomiendo que descargues el libro de trabajo o el cuaderno de trabajo disponible en lo que es debajo de este video. O también puedes escanear el código que ves aquí en la pantalla. Bien, vamos a comenzar. El pilar número uno es que con Photoshop nosotros podemos optimizar nuestro trabajo y trabajar de forma increíble como un profesional. Imagínate solo esto, que tú puedas en tiempo récord crear 100 piezas gráficas, ya sea para Instagram, si eres community, o si eres diseñador, crear diferentes piezas gráficas en tan solo minutos. Vamos a ponerte solo 5 minutos. Sería increíble, interesante. Y esto es lo que está viendo acá. Y no se necesita mucha cosa ni un conocimiento amplio. Mira, estas 100 piezas gráficas la puedes hacer en 5 minutos solo con una planilla o una plantilla de Photoshop. Y también con un documento base de Microsoft Excel. Juntas estas dos cosas y ¡tarán! Puedes crear cientos de archivos de una forma automatizada, rápida y sencilla. Increíble, ¿verdad? Y esto yo lo aplico en mi negocio de fotografía escolar. Obviamente tenía exceso de trabajo porque tenía que ir a los colegios a tomar la foto. Luego entonces sentarme en mi casa al proceso de postproducción que consistía en retocar la foto, ponerle... A el logo del colegio el curso del niño, todo eso esto se solucionó de forma exponencial gracias a este proceso automatizado de Photoshop así que el pilar número uno es la automatización y bueno, el pilar número dos y es que Photoshop tú puedes aplicar los conocimientos adquiridos del programa a cualquier idea de negocio mira, no quiero eh, abundar mucho sobre esto sino quiero mostrarte un testimonio para que tú veas cómo Gloris Corporal ha hecho eso en su proyecto, La Fábrica de Chulería. Veamos este testimonio. Bueno, ciertamente emprender no es nada fácil. Y sí. si ciertamente fuera fácil, hubiese muchos negocio. negocios actualmente. Muchas personas que inician, dan es. el paso, pero desde que tienen el primer inconveniente, se detienen. A veces también se dejan influenciar por los comentarios de los demás, que te dicen que tú no puedes, que tú no tienes el talento para eso, que depender solamente de un emprendimiento es muy difícil, y eso es cuando tú sueles tomar esos comentarios, son lo que te frenan. Pero cuando tú, de corazón, de corazón, de corazón, tú sientes algo, y tú sabes que ese algo es lo único que puede cambiar tu situación actual, independientemente de que comentarios, de los momentos, de las dificultades. Tú te aferras a ese sueño y ese sueño viene siendo como tu hijo, que tú nunca lo vas a dejar solo. Entonces eso es lo que te empuja. Bueno, eh, anteriormente yo era empleada en una empresa privada y por así decirlo, el tiempo que yo tenía era muy limitado. Cuando yo vi que en ocasiones yo necesitaba hacer una diligencia, tenía algún proyecto y no, y no dependía de mi tiempo. Eh, esas fueron las cosas que me lanzaron. Así que yo decidí yo tener y crear mi propio empleo en algo que yo ame, que yo disfrute y sobre todas las cosas que a mí no me dé pesar yo quedarme trabajando cinco horas extra, tres horas extra, porque yo sé que es para lo mío. A partir de ahí, yo renuncio de mi trabajo, a pesar de que quizá era nada mejor. Y justamente cuando entro aquí, con la flexibilidad del tiempo, la disposición, amanecer, eh, me lanzo, llego a donde llego. Y ahora, por así decirlo, es lo que es la fábrica de chulería, entre otros proyectos que nacen del mismo. Por ejemplo, eh, un cuadro collage, Dependiendo de la cantidad de fotos, yo lo hago aproximadamente media hora, vamos a suponer. Y si por ejemplo yo tuviese que recortar las fotos porque el cliente me entregara las fotos eh, físicas y yo tuviese que pegarla a mano, me demoraría aproximadamente una hora y media. Pero gracias al programa yo puedo pegarla, no tengo que utilizar regla ni nada por el estilo y solamente tengo que imprimir. Si, por ejemplo, yo tengo que editar 50 fotos en Photoshop, si yo no tuviera, por ejemplo, uno de los filtros que utilizo, ya sea para poner la marca de agua, en dos minutos, gracias a que yo utilizo la automatización, pero si yo tomaría las 50 fotos uno por uno. y la pusiera foto por foto, me tomaría aproximadamente dos horas, entonces la diferencia es mucha. Bueno, en primer lugar, con la ayuda de Dios, en un año me veo siendo al 100% independiente, eh, con personas que me ayuden, con un taller súper más grande, eso es un año, y impartiendo talleres en un lugar, por así decirlo, de mi propiedad. En dos años, Dios mediante, me veo con otra sucursal, y en tres años. Me veo siendo internacionalmente, es decir, la fábrica de chulería va a tener una sucursal en cada país. Bueno, excelente. Tanto así que dos años después, aún el profesor Johnny y yo nos mantenemos en contacto. Yo a él lo admiro muchísimo porque es una persona muy insistente, es decir, eh, en cuanto a sueños, siempre está ahí, ahí, ahí. Y realmente es una de las personas que me inspira tanto así que de los cursos que yo hice ahí en este lugar, con el único profesor que yo mantengo comunicación es que pues, con el profesor John, porque siempre tiene algo que aportar, un consejo para dar, una palmita para dar, excelente, excelente maestro, no se lo mando a decir con nadie. Muy bien, estimados. Ahí pudimos ver el testimonio de Gloris Corporán, que es la fundadora de la fábrica de chulería. Y bueno, te comento que ya Glory cumplió una de las metas que tenía aquí y ha creado un instituto donde enseña la creación de artículos personalizados llamado Chulería Academy. Es decir, que Glory ha entendido lo que es el valor de establecer una meta y sacrificarse por esa meta, ser perseverante. Y no escuchar voces extrañas que muchas veces te desalienta bien es un testimonio que hay que admirar y por eso te lo quise mostrar porque ella aplica su conocimiento de photoshop a cualquier negocio ya no se limita sobre el uso de cámara de hecho te recomiendo que no uses plataformas de plantillas automatizadas porque te limita mucho sobre todo con el tema de la creatividad y así como tú buscas algo prehecho le hace cambios sencillos hay miles de personas que hacen lo mismo y no tiene el mismo impacto visual en tu marca cuando una persona ve lo que hace con respecto a creación de piezas gráficas así que al igual que glory lo hizo pues te animo a que tú lo hagas y que con photoshop pues puedes aplicar estos conocimientos a cualquier idea de negocio ahora vamos con la recomendación o con el pilar número 3 y bueno este pilar número 3 consiste en que nosotros podemos dominar el photoshop en diversas áreas nosotros podemos ser buenos obviamente, en una área en concreto y pues abarcar otras aristas o otros puntos que tiene el Photoshop. Es decir, Photoshop no solo se limita al diseño gráfico, Photoshop también abarca lo que son áreas vinculadas con lo que es el dibujo digital, lo que es la edición y animación de video, lo que es el retoque fotográfico, lo que es los procesos automatizados. Es decir, que con Photoshop yo puedo hacer esto. Puedo trabajar con lo que es el tema de postproducción o de retoque fotográfico, como ves en pantalla. También puedo crear lo que es el tema de, de fotomontajes, como ves acá. ¿verdad? Mejorar con pocos pasos el aspecto visual de una fotografía. Puedo crear piezas gráficas desde cero, sin dependencias de plantilla, como lo ves en pantalla. Y esto que ves acá son estudiantes, ni siquiera son trabajos de mi autoría, sino estudiantes que he tenido la oportunidad de... De compartir mis conocimientos con Photoshop Bien, video y 3D Es decir que con Photoshop tú puedes crear una animación Parecida a esta que ves acá Interesante, ¿verdad que sí? Bien, y lo mejor que tiene Photoshop Es que es un programa muy fácil de utilizar No sé de dónde ha surgido estas ideas Que Photoshop es un programa difícil Y aquí yo te quiero mostrar una evidencia De lo fácil que es el Photoshop ¿Verdad? Aquí tenemos un video rápido De mi niño de 8 años, Mauro donde él pues te vas a explicar cómo hacer un fotomontaje paso a paso. Bien, y pues si un niño de 8 años puede hacerlo, pues ¿por qué tú no? Es un asunto de a lo mejor eliminar esas ideas que hacen que Photoshop sea un programa difícil para ti y nada que ver. Si Mauro, como lo ves aquí en pantalla, puede manipular el programa, tú también podrás hacerlo porque es un programa fácil y que además abarca diversa, diversas áreas del conocimiento o del saber, la cual ya se te ha mostrado anteriormente. Bien, vamos a continuar entonces con esta masterclass de los cuatro pilares para monetizar el Photoshop y bueno, más evidencia de un eh, adolescente que ha tenido la oportunidad de darle clases de diseño y en este caso pues ellos prepararon un juego de mesa desde cero, incluso lo imprimieron y lo hicieron creativo, uh, temático. Bien, me gustaría saber cómo van, ¿verdad? Ya hemos visto tres pilares interesantes y ahora viene lo que es la parte más interesante. La parte más interesante, la parte de la monetización. Bien, cuando el Photoshop te da una rentabilidad económica que te permite suplir o cubrir tus gastos personales, ahorrar una entrada extra como tú lo quieras ver. Ofrece tu servicio de manera correcta. La parte más divertida es generar ingresos con Photoshop. Tú puedes vender tu servicio a través de la Internet. Páginas como Fiverr, PeopleProHardware, Contrata.do, eh, Workana y demás te permiten hacer eso y con paciencia, con perseverancia y mostrando o brindando servicios de calidad, tú puedes posicionarte en cualquiera de estas plataformas. Fis de foto también, en caso de que tu nicho sea la postproducción o el retoque fotográfico. También en Mero tú puedes trabajar como un fotógrafo freelancer e incluso retocar fotos que hayan tomado otros colegas y que estas personas te gestionan lo que serían los clientes. También en Photoshop nosotros podemos crear recursos y venderlo a través de páginas como Gumroad o Creative Market, por ejemplo. Fíjate lo que ha hecho Cruz Digital Art Production. Él ha creado un paquete de pinceles en photoshop y lo ha subido a lo que es un y lo está vendiendo y fíjate la cantidad de personas que lo han valorado y usted me dirá bueno y yo voy a durar un tiempo x para crear como ves acá 220 pinceles pero tome en cuenta que es algo que tú lo haces una vez lo sube a esta plataforma y si en verdad ayuda a otros te lo van a comprar y esto es lo que se conoce en el mundo de la finanza un ingreso pasivo algo que genere ingresos automáticamente y de forma constante. Así que ahí está la evidencia. ¿Cómo yo lo hago, porque también quiero explicarte mi proceso y de paso recomendarte que te enfoques en solo en una técnica de monetización. En una primero. Puede ser más adelante dos o tres, pero cuando hayas perfeccionado una. Yo lo que hago es, es que vendo infoproductos o cursos en diferentes plataformas. ¿Y qué es esto de infoproductos o cursos? Bueno, fíjate acá. Yo he creado un curso de Excel para los negocios y cuando alguien quiere um, aprender Excel con esa temática, pues mi curso aparece en los primeros lugares. Si tú quieres hacer la prueba, pausa el video o sal de esta presentación, entra a la página web Udemy, escribe Excel para negocios y vas a ver mi curso en la plataforma Udemy. Tú también puedes hacer eso sin ningún inconveniente. O también a través de otras plataformas como Hotmart, Skillshare, Bitutor, TeachHour, Edutin o Tutelos Plus. Claro, siempre va a venir excusa cuando hablo, hablo de crear el curso porque ustedes me, me dirán, bueno, es que, tú no, es que yo no tengo ah, este, este estudio como tú lo tienes, Johnny, bien lindo, con, con luces, eh, con una cámara buena, todo ese rollo. Yo no comencé así. Mira, tú puedes comenzar con tu teléfono, tu teléfono de gama alta que graba a 4K, que solo te limitas a subir memes o a entretenerte a través de las redes sociales. Tú puedes comenzar con esto. Ah, bueno, Johnny, pero que no tengo micrófono como este que tú tienes, este blue Yeti. tú puedes comprar un micrófono de solapa, lo puedes comprar y mira el precio, 2 dólares, increíble, y comenzar a crear tus grabaciones con eso. Si no tienes luces, puedes crear una luz casera. Yo he creado un curso completamente gratuito. Tú lo puedes escribir en Google. Creación de estudios fotográficos con recurso casero. Y lo puedes tomar. O si no, un truquito es ponerte frente a una ventana. Que será la mejor fuente de luz en este caso. No tengo presupuesto a lo mejor para comprar un programa de edición de video como Premiere. Mira, todos estos programas que ven acá como DaVinci, OBS Studio, light son programas gratuitos de código abierto que los puedes utilizar, grabar tus videos y editarlos sin ningún inconveniente y sin pagar ni costos mensuales ni una suscripción anual. Bueno, aquí tenemos el resumen ya de lo que sabes hasta el momento, de lo que hemos visto. Ya tú conoces los procesos más eficaces utilizados por los profesionales. Ya tú sabes que puedes abarcar diferentes áreas en Photoshop y, claro, focalizarte en una sola. Ya sabes que los emprendedores como Glories Corporation utilizan Photoshop en su marca personal o en su proyecto personal. Y, por último, ya aprendiste diferentes estrategias de cómo monetizarle Photoshop que, créeme, es la parte más divertida de todo esto. Posiblemente tenga muchas preguntas, demasiada información que muchas veces no se procesa tan fácilmente. Y es por eso que presta atención, porque te quiero presentar algo. Te quiero presentar una formación que te va a ayudar pues, a conseguir este resultado que yo y otros de mis participantes lo han hecho. En el que vas a descubrir cómo convertirte en un maestro de Photoshop y si lo decides tú, si lo decides tú, generar ingresos recurrentes. Una formación que te va a llevar de cero aspecto. No te preocupes si no tienes conocimiento previo. Y finalmente, construida con resultados reales. Quiero presentarte un proyecto que me tomó meses en hacerlo con mucho cariño y amor para que tú puedas escalar como yo lo he hecho. Y es el máster de Photoshop. Bien, ¿estás preparado para ver qué hay dentro de esta formación? Mira, te comento que comenzamos con el curso Photoshop para bebés. Es un curso donde te enseño a pasitos de bebé la interfaz gráfica de Photoshop y con estos conocimientos, una vez aplicados, podrás crear fotomontajes de forma fácil y sencilla y con un nivel profesional. Y bueno, si lo tuyo es el diseño digital, pues el curso Photoshop para diseñadores te va a ayudar a conseguir esta meta. Porque no solo abordamos la parte técnica de Photoshop, sino también conceptos vinculados con el color, tipografía, layout, composición, ¿verdad? Y todo eso con recursos para practicar y descargar. Bueno, si tu foco está orientado a lo que es la postproducción, pues Photoshop para fotógrafos te va a ayudar a lo que es el tema del retoque fotográfico para mejorar tus fotografías y que tenga verdad, un mejor impacto visual en tus redes sociales, por citarte un ejemplo. Bueno, si el dibujo es lo tuyo, pues el curso Photoshop para ilustradores, para el dibujo digital, pues también está incluido en este máster de photoshop es un curso que vas a aprender a dibujar incluso sin tener la necesidad de tener una tabla óptica porque enseñamos también lo que es el concepto del dibujo digital con lo que es un mouse o ratón bien aunque esto parece difícil de creer wow, photoshop edita anima vídeo 3d sí photoshop lo hace y lo hace muy bien para hacer un programa que ese no es su fuerte en este curso Photoshop para el video, la animación y el 3D se te va a enseñar a animar de una forma fácil y sencilla. Y bueno, este es uno de los cursos que más me gusta porque me ayuda a ahorrarme mucho tiempo a través de los procesos automatizados que tiene Photoshop. Photoshop tiene aproximadamente 10 técnicas o 10 procesos automatizados y a través de este curso lo vas a aprender todo, explicado de forma detallada para que lo puedas comprender y sobre todo aplicarlo en tu proyecto imagínate esto que puedas crear 100 piezas gráficas para tus redes sociales en solo minutos con esto ya te he mostrado que puedes lanzarte sin ningún problema en cualquier proyecto personal y monetizar el photoshop como yo lo estoy haciendo y otros también participantes que te lo mostré en el principio de la presentación pero quiero añadirte el complemento para garantizar que sí que sí vas a lograr esta meta Mira, este manual de Photoshop es un ebook que lo puedes llevar en tu teléfono y en cualquier espacio que tenga libre puedes estudiarlo y es recomendado para principiantes, para que puedas estudiar el Photoshop desde la comunidad de tu móvil a través de la lectura. También tenemos una más donde te enseño a facturar a través de estas plataformas. Bien, es una forma de generar ingresos pasivos a través de tu casa y usando la internet. Este curso no te vas a sentir solo. Uno de los aspectos negativos que tienen los infoproductos o los cursos pregrabados es que el participante se siente como si estuviera viendo videos de YouTube. Pero este no es así, porque tenemos una comunidad privada donde todos nos ayudamos. Ahí tú puedes compartir tus prácticas. Yo también ahí respondo, como lo ves acá. Nos ayudamos entre todos. Aquí la meta de este grupo es que todos podamos ayudarnos. No es criticar no es sentirnos mejor que otros, nada que ver, sino que todos podamos ayudarnos y ahí también yo estoy para responder cualquier duda o pregunta. Bien, también te quiero compartir, solo para uso educativo, algunos proyectos que yo tengo en formato de Photoshop para que tú puedas ver cómo yo ordeno eh, lo que son los documentos de Photoshop con respecto a capas, grupo de capas y cómo dispongo esos elementos para cuando tú tengas la oportunidad pues, de hacer un proyecto eh, digamos a gran escala pues ya tenga una base o una referencia ahora tenemos lo que es el pad de herramientas más de 5.000 recursos para que puedas convertir tu Photoshop en un super Photoshop, desde pinceles, patrones, estilos de capas, fuentes, tipográficas estos recursos van a estar disponibles para ti de forma rápida y sencilla, descarga directa bien, todo esto, fíjate, todo el contenido que tiene esto, te va a convertir, si sí o que sí en un experto de Photoshop, pero obviamente no es una formación libre de costo, ¿verdad? Pero ponte tú a pensar qué costo tendría una formación tan completa como esta, ¿verdad? Todo esto que te va a permitir aprender el programa en cualquiera de las áreas de interés y lo más importante monetizar, generar ingresos desde tu casa, siempre y cuando tú te lo propongas. ¿Tú estarías dispuesto en verdad a invertir en tu futuro? A lo mejor mil dólares pudiera costar 500 dólares. Pues o en una universidad, ¿cuánto costaría todo este paquete de cursos? Miren, un precio bueno sería para estos 200, 450 o hasta 350 dólares, por lo que te voy a ofrecer. Pero a partir de este momento y por el tiempo limitado, pues el máster de Photoshop estará disponible a este precio para que no tengas excusa y puedas o que sí lograr la meta de monetizar el programa y además si compras este curso en las próximas cuatro horas tendrás también de forma gratuita mi curso de fotografía digital es decir que si eres amante a la fotografía a la cámara pues en este curso te voy a enseñar a usar tu cámara en modo manual y otras técnicas vinculadas con la fotografía, como son composiciones, cómo configurar luces de estudio, todo eso incluido en este curso para las primeras personas. Bien, y esto es lo que forma el máster de Photoshop. Un curso que no es solo videos y ya, es un curso que está construido con resultados reales, a través de práctica de comunidad privada, seguimiento y con videos pregrabados con lesiones fáciles de entender y de manera sencilla. Y bueno, te comento que mi mayor vocación es el maestro. Y qué bueno que he tenido la oportunidad de empaquetar, por así decirlo, todos mis conocimientos en este paquete de Photoshop para ayudar a jóvenes emprendedores. Y bueno, quiero aprovechar también y compartirte otro testimonio, esta vez el de Yamil Sánchez. Veámoslo. Bueno, yo tuve una niñez muy, vamos a decir, muy completa. Crecí con mi familia totalmente completa, mi papá, mi mamá, mi hermana. Eh, fue algo muy bonito. Yo tengo 31 años, ahora mismo vivo con mi mamá y con mi hermana. Yo soy licenciada en publicidad, mención diseño gráfico. Este, ahora mismo estoy trabajando en una editora, encargada de hacer libros, libros de texto, de educación eh, básica y también eh, material educativo. Bueno, cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene una empresa y sí. está comenzando y no, no tiene recursos para contratar a un diseñador eh, para que le maneje las redes. Entonces, si esa persona aprende Photoshop, eso se resuelve la vida porque lo que él no tiene, es, eh, eh, no tiene es recursos. Entonces, va a aprender algo que le va a ser útil para su empresa, para crecer, y no va a tener que pagar esta. Ay, excelente. Por lo, por lo menos por el lado del ser humano, excelente ser humano, muy buena persona. Eh, una persona sumamente humanitaria. Si él te puede ayudar en, en lo que sea, te ayuda. Y no nada más eso, que se puede conversar de lo que sea con el profesor y te pueda dar un consejo. Y eso, sabe que ahora mismo es complicado porque la gente está cada quien en su mundo y no sí. le interesa lo no, del otro. Y como profesional, buenísimo, que no tengo que decirlo, que eso es obvio, porque ha logrado emprender y tiene muy buenos proyectos, o sea que... Excelente persona. Gracias, gracias. saber Photoshop. Eso, una, abre puertas. Dos, ayuda muchísimo porque... En lo más mínimo, hasta en un cumpleaños, Totalmente. que necesiten algo de ti, tú puedes ayudarlo. Por ejemplo, eh, mi hermana está haciendo planes de boda. Ya La tú tarjeta. sabes que esa, todo eso ya eso es a mí. Ahorita salgo yo, está poniendo globo y cosas. A mí me, eh, me emplearon por un trabajo de... de Vamos a decir, editar unos libros que anteriormente ya se habían hecho. Pero cuando aprendí Photoshop, ellos vieron que yo sabía hacer más cosas porque yo tenía un contrato solamente para editar eso. Y al yo aprender a hacer más eh, cosas con Photoshop, ilustraciones, lo de las fotos, el, ellos me dejaron porque mi trabajo era necesario. Al yo ir aprendiendo... Eh, ellos decidieron dejarme porque había muchas cosas que la empresa necesitaba que ellos consideraban que yo se la podía hacer. Una es, que vamos a decir que era más sencilla, ahora mismo donde yo trabajo, eh, hacen catálogos y revistas, ese tipo de cosas. Entonces, mediante el curso que yo tomé, yo aprendí a, a editar las imágenes, a modificarlas. Entonces, todas las fotos que se toman para el catálogo, yo las tomo y yo la modifico, pero por la, en base a la, a la, al conocimiento que yo adquirí del profesor. Entonces, eso es crucial en lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Si yo no hubiese aprendido eso, o sea, no va a poder trabajar. Y la otra es que a mí siempre me ha gustado la ilustración, como me gusta la pintura. Siempre sí. me ha gustado la ilustración. Yo necesitaba aprender Photoshop porque muchas de las ilustraciones y muchas cosas que se hacen para que las ilustraciones queden realistas y mejor se hacen en Photoshop. Y yo, eh, como tomé esa clase con el profesor, ese curso, yo pude aprender a hacer ilustraciones muy bonitas. Bueno, yo hago, yo creo que ahora mismo estoy haciendo de todo. Yo hago tarjetas, yo hago libros, catálogos. Yo me encargo de diseño editorial, eh, diseño gráfico, eh, eh, diseño de ilustraciones, de todo. Yo no puedo decir, yo hago esto nada más porque yo eh, me he encargado de crecer en muchas áreas. Porque a mí me gusta todo ves <risa> Bueno, el último proyecto que yo tuve, eh, que lanzaron ahora, fue un rompecabezas, la figura del mapa de, de República Dominicana, y era para los niños, es para los niños. Entonces, ese rompecabezas tiene muchísimas ilustraciones que son, eh, vamos a decir, monumentos históricos y ese tipo de cosas, la fauna, la flora de cada provincia. Y por Photoshop yo pude hacer las ilustraciones de todo ese mundo. Todas las ilustraciones y ese tipo de cosas que yo haga extra, que no sea solamente de diagramación, me las pagan aparte. Lo que aprendí me funciona de muchas maneras. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos el testimonio también de Yamil Sánchez. Que también tuve la oportunidad, ¿verdad? porque los créditos siempre son de esos emprendedores. Yo tuve la oportunidad de, por así decirlo, añadirle esos conocimientos de Photoshop. Pero ellos han tomado la decisión de emprender. Bien, ahora mismo debes de tener muchas dudas. Pero, si quieres el curso, no pasa nada que puedes probarlo a confianza. Te damos 7 días para probar con devolución del 100% de tu inversión. Así que puedes probar, estás libre de riesgo hola esto es un resumen de lo que te vas a llevar photoshop para bebés photoshop para diseñadores para fotógrafos para el dibujo para la edición de video, 3d para automatizar vas a tener tu certificado de participación vas a tener como bueno el curso de fotografía digital vas a tener lo que es un ebook de photoshop para principiantes mis proyectos secretos acceso a comunidad privada pack de herramientas y también programa de afiliado todo eso, con módulos pregrabados ya, es decir, que tan pronto hagas la compra, pues vas a tener acceso a todo el contenido del máster de Photoshop. Bien, si te pones a pensar, esa cantidad es menos de un dólar al año. Bien, ¿y cuántas veces gastamos un dólar en un café o en otra chuchería? Por así decirlo. Bien, y debes de tomar en cuenta, y eso es algo que hacen todos los emprendedores, invertir. Lo que es conocimiento, el conocimiento abre puertas, cambia tu mente y cuando tu mente se expande no vuelve atrás Esto fue lo que me permitió a mí pues dejar mi trabajo y lanzarme a mi proyecto personal que como lo ves ha dado buenos resultados Bien, Master de Photoshop, aquí está el paquete completo, solo por tiempo limitado, aquí es el precio sugerido de promoción y presta mucha atención que no solo te vas a llevar los conocimientos de photoshop para aprender una habilidad ya sino que también vas a ahorrar tiempo y dinero si no lo quieres tomar no pasa nada porque a lo mejor le pagas un tercero porque no te interesa pero fíjate en esto considera esto mira que si tienes un proyecto tienes que darle forma debes de darle identidad crear piezas gráficas y si lo haces con un tercero pues vas a pagarle o con una agencia y tienes que aplicarle tu idea, y muchas veces esa idea que tú le explicas a esa agencia o ese diseñador no va acorde con, lo, con tus intereses. A veces pierde mucho tiempo y dinero en ese proceso. Bien, además, si tienes alguna duda o pregunta, pues en este número que vas a vas a tener lo que es soporte en vivo para poder ayudarte con lo que es la adquisición de esta formación que puedes probar a confianza, porque te damos 7 días para probar. Y bueno. Espero que te haya gustado esta clase, independientemente adquiera la formación o no, eh, para mí ha sido un privilegio y un placer poder compartir este conocimiento y lo más importante, que lo puedas poner en práctica. Así que te veo en lo que es el máster de Photoshop y hasta otra masterclass. Chao, chao.